Bienvenidos nuevamente a la materia de Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional. En esta parte del curso vamos a hacer un pequeño repaso de transporte de radiación. El objetivo de este repaso es refrescar algunos conceptos de magnitudes fundamentales y de la ecuación de transporte que probablemente hayan visto en la materia física de neutrones y que son fundamentales para entender el método de Monte Carlo y su implementación en el código OpenMC. Si bien el concepto de transporte de partículas eh, clásico como se hace en, en la batería física de neutrones es inmediatamente discreto o sea, las partículas son entidades independientes que interactúan entre sí el transporte de radiación trabaja con un campo que es la densidad media de esas partículas en el espacio en particular en el espacio de fase esto es tanto el espacio volumétrico como la, el espacio de direcciones y la energía o sea, puede utilizarse eh, las, las direcciones y la energía o las velocidades en forma vectorial. Y esa dependencia además puede ser dependiente del tiempo. En esta presentación que tenemos acá podemos ver eh, la densidad de neutrones como densidad del vector, de, del vector posición, el vector velocidad dependiente del tiempo o dependiente del vector posición de la energía y del de versor dirección. Cualquiera de esas dos definiciones, en definitiva, plantea la cantidad de neutrones que hay dentro de ese eh, volumen de espacio de fase. Por ejemplo, la descripción que normalmente se utiliza en transporte de radiación es la de la derecha, que implica que el, eh, los neutrones se ubican en un determinado volumen en el espacio, con una determinada dirección y con una determinada energía. El vector de dirección, como se utiliza acá, es el vector de dirección de los neutrones, que en ese instante es, el, es la dirección de la velocidad. Entonces el vector de dirección es igual al cociente entre el vector velocidad y el módulo de la velocidad, esto es la rapidez de los neutrones. Gráficamente tenemos un sistema de, de coordenadas que está dibujado en negro, que representa el origen del sistema de coordenadas en el que está marcada la posición de nuestra partícula, que es el vector R, en negro. Y alrededor de esa posición hay un segundo sistema de coordenadas, que generalmente se utiliza en polares, que se utiliza para eh, posicionar o para referenciar la dirección de la partícula, que es el vector eh, pintado en azul, omega Alrededor del vector R, en negro, hay un espacio de... de un diferencial de volumen, que en el caso de un sistema de coordenadas cartesiano es el diferencial de x, de y, de z, pero también podría estar en otro, tipo, en otro sistema de coordenadas, en cilíndricas o en esféricas. Y alrededor de la posición, digamos, alrededor de la dirección, se establece también un diferencial de, de dirección, que es la variación que hay alrededor de esa dirección expresada, con el versor omega, que en este caso sería un diferencial de área en una esfera unitaria centrada en la posición de la partícula. La variable que normalmente se utiliza para el transporte de radiación no es la densidad, no se suele expresar la, las ecuaciones en términos de densidad, sino de una variable que se eh, denomina flujo angular, que es el producto de la rapidez del módulo de la velocidad por eh, la densidad de neutrones. Esta es una función que va a depender de la, de la, en general va a depender de la dirección, pero si se le integra eh, se obtiene eh, otra cantidad que es el flujo escalar, que es la cantidad total de eh, ese producto de la velocidad por la cantidad total de neutrones que hay un determinado eh, volumen espacial con una determinada energía. El flujo de neutrones es muy útil, ya que se utiliza para calcular los ritmos de reacción, que es la forma que tenemos de cuantificar los efectos eh, medibles de la radiación. Ya que la radiación se observa a través de fenómenos de interacción de reacción con la materia. Esos son, tienen como característica el ritmo de reacción de esos fenómenos. La constante de proporcionalidad entre el flujo y el ritmo de reacción es la sección eficaz macroscópica sigma mayúscula. Esta cantidad eh, tiene unidades de eh, longitud a la, a la inversa, generalmente centímetros a la menos 1. y es el producto de una propiedad de cada nucleído, que es la sección eficaz microscópica, por la densidad de átomos por unidad de volumen. La sección eficaz microscópica es una propiedad del nucleído, puede depender de la energía y también de otras propiedades eh, del núcleo, y sus unidades son... Eh, eh, longitud al cuadrado, o sea, área la unidad que generalmente se utiliza para esto es eh, el barn, que son 10 a la menos 24 centímetros cuadrados si la sección eficaz no depende de la dirección de incidencia del neutrón uno puede eh, integrar la, la, el producto de la sección eficaz por el flujo angular y obtiene un ritmo de reacción independiente de eh, la dirección como la sección eficaz macroscópica por el flujo escalar, donde la suposición que tenemos es que los neutrones que inciden en una dirección no interfieren con los neutrones que inciden en otra. El flujo, como se, definición, como se definió anteriormente, sirve para caracterizar, caracterizar la densidad de neutrones, pero no tiene las propiedades de lo que normalmente se denomina flujo, tanto en mecánica de fluidos como en eh, electromagnetismo. Esto es, no... Eh, no está relacionado con el movimiento de partículas de un lugar a otro. La cantidad que tiene esas propiedades en transporte de radiación es la corriente, que, eh, y, lo, y la definición que se utiliza es el producto de la densidad de neutrones por el vector velocidad o el flujo angular por la el, el versor dirección de los neutrones. Eso da la corriente angular, que es el, el J minúscula, y integrado esto en los 4 pi en todas las direcciones posibles se obtiene la corriente neta. La corriente neta sí tiene las propiedades que se le asignan normalmente al flujo de partículas en, en, eh, en fluidos o en, o en otras eh, disciplinas, ya que si uno tiene un área de, de eh, una superficie de área diferencial de A con normal N, el producto del de, eh, vector corriente por la normal de, de esa superficie da la cantidad de partículas que atraviesan eh, la superficie por segundo. Uno también puede hacer las integrales respecto a esa superficie en forma direccional, esto es, los, eh, las integrales para, del producto entre el, la corriente angular y el versor para eh, las direcciones en las que ese producto da positivo y da negativo, y eso da lo que se llaman corrientes parciales. Entonces, Cuánto atraviesa en una dirección y cuánto atraviesa en otra. En la eh, definición de la corriente parcial negativa, se coloca un signo menos para que la cantidad de partículas sea una cantidad positiva. Eso es una cuestión de convención. Pero si, si esto está definido así, ¿cuántas partículas eh, atraviesan en aquella dirección y cuántas atraviesan en esta? La corriente neta, eh, perdón, el, la fuga neta atraviesa superficie, o sea, el producto de la de la corriente por el versor eh, direct, eh, eh, normal de esa superficie, va a ser el, eh, la diferencia de las corrientes parciales de entrada y de salida. El flujo neutrónico, este, esta eh, variable C, se puede encontrar mediante la solución de una eh, ecuación íntegro diferencial, que es la ecuación de Boltzmann, que establece el balance entre la variación local de la densidad de neutrones y la aparición de nuevos neutrones, ya sea... ...por eh, dispersión desde otras direcciones y energías... ...por ah, aparición por fisión o por fuentes externas... ...y desaparición por eh, distintas reacciones. O sea, la variación local de neutrones... ...que es este eh, diferencial que aparece a la izquierda... ...es el balance entre las fuentes y los sumideros. Las fuentes externas posibles... Las fuentes posibles son una fuente externa... digamos ...que aparezcan partículas en una determinada posición... ...saliendo con una determinada energía y con una determinada dirección... El scattering en el que este sigma s es la sección eficaz doble diferencial, la probabilidad que hay neutrones de una determinada energía e' y eh, dirección omega' se dispersen en la dirección eh, omega y en la energía e que me interesan a mí, integradas en todos los valores de e' y omega' que tengamos. Entonces, Básicamente la cantidad de neutrones de otras energías y otras direcciones que en este punto se dispersan y quedan en la dirección y eh, energía que a mí me interesan. Otro término posible de, de fuente es la fisión, o sea que el, el, la sección eficaz de fisión multiplicada por el flujo genere un ritmo de fisiones que eh, tenga una determinada multiplicidad nu, y esa multiplicidad nu... Se exprese eh, o integrada en todas las energías posibles E', eh, eh, se exprese con un espectro de fisión chi de E eh, en la energía E que a mí me interesa. Y ahí esa, esa división por 4pi implica que esta fisión puede ser eh, isotrópica y a mí me interesan únicamente eh, las emisiones en, una determinada, en alguna de las direcciones posibles. Y los sumideros son todas las reacciones, o sea, la sección eficaz total por eh, la. El, ...el flujo angular en eh, la energía, y dirección y posición que a mí me interesa en este momento. Puesto todo junto, se obtiene la ecuación de transporte de Boltzmann para una fuente fija. En este caso, eh, en, esto incluye la posible eh, variación en el tiempo. Si, la, si estuviésemos calculando un sistema en estado estacionario, la derivada parcial eh, del flujo angular con respecto al tiempo sería cero... Eh, y hay que adicionarle a esto las condiciones iniciales del sistema, si estamos hablando de, una, de un problema de, con dependencia de temporal, y eh, las condiciones de contorno que generalmente se eh, toman como condición de contorno vacío. Esto es, al llegar a una determinada superficie no hay corriente entrante de neutrones porque el sistema está suficientemente aislado de cualquier otra fuente de neutrones. El otro problema que se suele calcular en transporte, eh, es, el es el cálculo de factor de multiplicación efectivo en los reactores, que es un autovalor asociado al modo fundamental del reactor crítico asociado a un reactor real. Esto es, si eh, yo tengo un proceso en el que se producen fisiones, es un proceso dinámico, pero yo puedo encontrar eh, el valor de la, de la constante K, que reduciendo la producción de neutrones, estabiliza el sistema... En, en, en un sistema de estado estable si yo tengo más producción de neutrones eh, caracterizado acá por el operador P que absorciones voy a necesitar un K efectivo mayor que la unidad entonces ese, ese valor de K efectivo es un autovalor del sistema y asociado a eso hay una distribución crítica de neutrones en energía, en posición, en dirección que es el flujo eh, del reactor crítico asociado. Hay que tener cuidado porque ese flujo, ese espectro, no va a ser exactamente igual al flujo del reactor, sino que va a ser el, el flujo que tendría el reactor, o sea, el flujo de un reactor ficticio, que fue modificado para que sea crítico. Entonces, si uno está hablando de un reactor que está muy alejado de crítico, probablemente la distribución de neutrones que uno tenga no sea eh, la distribución del reactor crítico asociado. Eh. En el caso de la ecuación de transporte de Boltzmann, estamos hablando de un sistema eh, independiente del tiempo. Entonces no hay eh, dependencia eh, explícita con el tiempo. La derivada parcial del flujo con respecto al tiempo es cero. Y eh, no hay fuentes externas. Eh, a la... A la, a la ecuación de transporte como está hay que agregarle condiciones de contorno, que normalmente también se suelen considerar de eh, condiciones de contorno de, mm, eh, de vacío. Esto es que no hay partículas entrando desde otros sistemas. ¿Alguna bibliografía recomendada? Eh, el libro Teoría de Transporte de eh, Duarte y martin o bueno, también en inglés eh, Transport Theory, el libro Nuclear Reactor Analysis, de durant y hamilton eh, y eh, Computational Methods of Neutron Transport, que es un muy buen libro de introducción a métodos computacionales eh, de eh, Elmer Lewis y, y Miller.